Víctor, ahora mismo no se sabe, yo te voy a decir la, la verdad, ahora mismo no se sabe quién es el segundo lugar en una segunda, en una tercera vuelta, ahora bien, si sigue el, el Abinader con su pasividad y su forma de negociar, le diré que está eh, aliado, a uno que quiere ser presidente, y es un zorro político, un individuo inteligente en política, que fácilmente, fácilmente, merma las posibilidades de, de que el PRM llegue al poder. Bueno, eh, por eso decíamos nosotros ahorita, Sergio, que las inquietudes y las incógnitas incógnita que tenemos... En la política, nuestra cada día se pone más difícil sí, sí, sí, de entender. Dinámica. Es por eso que nosotros eh, aprovechamos, como siempre, la presencia de, al, de, al, de a, antiguo, Antigua para que, verdad, tratar nosotros más o menos de entender un poquito más eh, lo que es el, el ambiente político en la República Dominicana. Sergio y amigos televidentes, mi comentario eh, va en otro orden, Sergio. Miren. Recuerden ustedes que producto del de logro que se ha celebrado al momento de que se obtiene esa gran conquista de, de esa campaña que se hizo de lograr que se obtuviera el 4% del Producto Interno Bruto que fuese destinado eh, a la educación en la República Dominicana y que muchas cosas, muchas escuelas, aumento de sueldo a los profesores, en fin... Esa, no sé si bien llamada o mal llamada revolución educativa que se ha producido en el país en los últimos años, eh, todavía eh, sigue dando mucho de qué hablar. Recuerden ustedes que dentro de ese 4% y de esas acciones que se han hecho en pro de que se logre esa revolución educativa en el país, está el logro de lograr, vaga la redundancia, esa, la, lo que es la tanda extendida. No es más, donde los estudiantes, en vez de salir al mediodía, iban a salir cuatro o 5 de la tarde. Por esas horas, sabía que de alguna manera, ¿verdad?, mantener esos niños en las escuelas, haciendo que, bueno, eh, esos niños que tienen habilidades para la pintura, para la música, en fin, desarrollar esas habilidades, nada que tienen los niños, o ayudarlo a descubrirla y que en ese lapso de tiempo, pues pudieran desarrollarla. claro está con el apoyo mismo. De la, del, del, del Ministerio de Educación que iba a proporcionar las herramientas y el espacio adecuado para que esos niños pudieran quedarse hasta las 4 de la tarde, se incluye su almuerzo al mediodía de manera que eh, se aprovechara ese tiempo, entonces iba a traer como consecuencia de que de los padres iban a poder eh, involucrarse en las labores eh, productivas e iban, eso le iba a despreocupar de manera que tenían ya para dejar recoger de a sus niños a la escuela las 4 de la tarde, aparte de que iban a mantener a sus niños ocupados por mayor tiempo y no se iban a los diferentes sectores, a su barrio, qué sé yo, a, a, a hacer cosas que en, en nada le van a beneficiar, eso es parte de los logros, pero nada de esa, de esa situación, de esas acciones, salvo algunas excepciones, se ha hecho, porque alguien decía que le invitaba a que cualquiera de nosotros visitara, por ejemplo, una de las pocas escuelas que tiene la tanda extendida, a que fueran a ver realmente qué hacen los niños en ese tiempo, porque no, no se han logrado, eh, o ese, no, no han logrado el Ministerio de Educación adecuar y poner en condiciones óptimas para que esos niños realmente puedan aprovechar esas horas de las 12, 1 del, del, del, del mediodía hasta las 4 de la tarde, que es cuando dura lo que es el periodo de estadía de la tan extendida de los niños en las escuelas. Eso no se ha logrado, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer, entiendo yo, sin tal vez hacer eh, esas grandes inversiones? Eh, que originalmente habría que hacer para mantener a esos niños ocupados en las la, escuelas por ejemplo, de, ejemplo recuerden ustedes que hace alrededor de un año y pico el presidente del, del ¿cómo se llama? Milton Rey Guevara, que era mm. presidente de la, la Suprema Corte, la Corte, de, la Corte Justicia, de Justicia eh, eh, hicieron un acuerdo un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Suprema Corte de Justicia donde eh, se acordó que a través de la Suprema Corte de Justicia, en las escuelas, se iba a llevar la, a, para enseñarle lo que es la Constitución, para que los niños conozcan, se identifiquen lo que es nuestra Carta Magna, que no es más que ese soporte que rige la vida en sociedad. Eh, si no existiese la, la Constitución, nosotros seríamos una selva. No estamos lejos de serlo, y es precisamente porque nosotros no la conocemos. Y lo poco que la conocemos, no la respetamos. Es por eso que nuestro país está más cerca de una selva que de una sociedad civilizada. Y precisamente se debe a eso, a la ignorancia, al poco conocimiento que tenemos de lo que es nuestra carta madre, que es el soporte, lo que está llamado a regir nuestra vida en sociedad. Entonces mi pregunta es, ese acuerdo que se firmó entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Educación, ¿qué pasó con él? ¿Se ha puesto eh, realmente, se, ha, se ha activado es ese acuerdo? Si no se ha activado, ante, como hay cosas que se necesitan grandes recursos para que estén ahí en ese momento, en ese lazo de tiempo que ocupan los niños, en esa escuela donde supuestamente existe las tan extendidas, qué bonito sería ocupar de una a cuatro de la tarde, por lo menos media hora, a enseñarle a esos niños lo que es eh, la constitución, el respeto, el honor que se, le, que se debe a eso que es realmente nuestro soporte lo que nos marca, lo que nos dice lo que, el, el, el compromiso que tenemos, lo que debemos y lo que no debemos hacer, a cuáles cosas están obligados eh, a, el gobierno nuestro a hacer por nosotros y nosotros a hacer en beneficio de nuestra sociedad. Eso lo establece nuestra carta matra, que es ese soporte, que es lo que nos rige a nosotros. Vamos a mostrarle, a enseñarle eso a nuestros niños. Es por eso que hoy usted ve eh, en los colegios y escuelas, ni siquiera, no pregunte lo que es la constitución porque no, no le van a saber decir absolutamente nada. Pero somos nosotros responsables de que los niños crezcan sin el amor, sin el respeto a eso que es la constitución. Por la que hombres y mujeres dieron su vida para que hoy nosotros seamos un país libre y soberano. Entonces hay que enseñarle a nuestros niños la importancia que tiene la constitución para los dominicanos. Hay que comenzar desde temprano para que sientan ese amor. Los niños sienten ese amor innato por su madre porque pasan nueve meses en su vientre y cuando nacen continúan recibiendo ese cariño, ese contacto directo con los niños. Es por eso. Entonces vamos a manusear nuestra constitución de la temprana edad con los niños para que puedan ellos despertar ese interés y ese amor. Por, por lo que es nuestra Constitución, para que no pase mañana lo que está pasando hoy. Que quienes se suponen que deben ser los manejadores, los que mayor los que mayormente respeten la Constitución hoy, no le tienen el más mínimo respeto, y es porque crecieron sin conocerla. Esos que están ahí, que hoy crean leyes por nosotros y siguen alimentando, ¿verdad?, ese el cuadernillo donde están plasmados esas normas, esas reglas que deben regir la vida en sociedad. Yo creo que ese tiempo de la Tanda Extendida puede ser eh, utilizado para eso, para enseñar a conocer el respeto y el honor que debemos nosotros rendirle a lo que es la Constitución. Pero también tengo, le tengo otra acción, otra actividad que se puede hacer, y, y enseñarle a temprana edad. La educación vial. Hoy vivimos en un, en un país donde es ya un son, total desastre. Somos cuartos en Cuando en nos el mundo. movemos nosotros, usted sale a las calles, vaya a Santo Domingo, a Santiago, ya nosotros estamos igual porque somos un pueblo en crecimiento en, en lo que es el parque vehicular de manera constante y desorganizada. por no tenemos la más mínima formación ni educación. Para movernos, Ese puede ser otra puede ser otra acción, que en ese tiempo de una o doce, qué sé yo, de las cuatro de la tarde, lo que se le llama hoy tarde, este día, para aprovechar y e enseñarle a los niños, pero, pero, educación visto, pero, vial, pero, pero, y usted bien. puede estar seguro y convencido que vamos a tener niños, perdón, señor, que van a crecer con esos conocimientos y esa formación, para que mañana no estemos pasando lo que estamos pasando precisamente hoy y es por ignorancia y falta de formación de nuestros niños.